Bueno amigos pescadores, una temporada de pejerrey 2021 que fue realmente un éxito. Durante el mes de septiembre, todas las cañas que hicieron furor la temporada, por ejemplo, la pejerrey, la 420, la línea gama, la intruder de la famosa Cronus 430, la Lagna de Punam, entonces todas las líneas Shimano, Platinum. Este, la fecha de plato, una caña que ya se historia desde hace años, una caña que fue flor. Este año la White Widow de Water, una caña muy potente y sirve para la pesca de lisa. Muy pero muy buena caña. Shimano Sojur, Katana, y bueno, toda la línea, escucharon bien, toda la línea caña. Durante el mes de septiembre 2021, tienen todas las líneas una promoción de un 10% de descuento. Cualquier modelo de caña de Pejerrey, 10% de descuento bajo cualquier medio de pago, así que aprovechen la oferta, llámenlo por teléfono, manden un WhatsApp y acá desde El Pez Gordo la enviamos a cualquier punto del país, nos vemos en la próxima.